Hola. Vamos a ver cómo activar el protector de pantalla en Windows 11. Luego te contaré si es recomendable o no. Dirígete al logo de Windows, luego a la rueda dentada que es Configuración. Entra a la sección de Personalización. Vamos a seguir con Pantalla de bloqueo. Ya podemos ver las opciones del protector de pantalla. Tenemos para escoger entre cintas, burbujas, formas y figuras, fotografías, vacío que deja la pantalla negra, o texto 3D. Algunos de estos protectores de pantalla admiten personalización, como por ejemplo, el texto, que podemos poner uno personalizado o incluso la hora, y además con el tipo de fuente que más nos guste, así como el color y otros parámetros más. Le damos a aceptar y ya podemos ver una vista previa. Si nos interesa algún salvapantallas pues aplicar y aceptar. No se olvide como yo ya me olvidaba, qué tonta. De elegir el tiempo de espera que quieras para que entre en funcionamiento. Es la opción más importante. Ahora bien. Es necesario tener un salvapantallas actualmente. Pues depende de su monitor y de si quieres ahorrar energía.